Bien, entonces... Doctor... Eh, sí, sí estoy igual. me ha la duda de eso, de cheque es sin fondos, ¿no? Pero, bueno, eso me imagino que lo va a explicar usted. A ver, los cheques se pueden, no se pagan por dos situaciones. Una es porque no haya fondos suficientes. En este caso, ustedes pueden pedir el pago de lo que haya, ¿no? Y le hagan la constancia para cuál es la diferencia, ¿no? Lo otro es que no haya fondos, que no haya nada. Y la otra situación es que la cuenta esté cerrada, que es mucho más atrás. Ahora, eh, usted, digamos, tendría que meditar si alguien le tiró un cheque y no tiene fondos suficientes, ¿no? o alguien le giró un cheque y la cuenta está cerrada. ¿Quién, digamos, ya tiene un ánimo fraudulento? El que te emitió el cheque. Claro, pero... El que pidió el cheque, sino que no tiene fondos o que tiene la cuenta cerrada. La cuenta cerrada, no. la cuenta la cerrada. Cuenta cerrada. Entonces, digamos, ahí sí, si alguien sabe que le cerraban su cuenta y gira cheques, eso es un estado. O sea, ahí no habría mucho que pensar. ¿no? En cambio, la falta de fondos puede ser algo, pues, temporal, sucedaño, extraordinario. ¿no? Porque cuando se utilizaban los cheques, digamos, con frecuencia, ¿no? lo que tenías que tener tú así. A la mano es tu conciliación. ¿no? ¿Qué significa? A ver, yo tengo, yo he girado, en mi cuenta tengo mil soles. A ver, giré 5, giré 3, giré 6, me depositaron 7. Volví a girarse. Entonces, saber cuánto es lo que tienes en el banco y cuánto giraste. No lo que tienes, sino cuánto has girado. Depende de lo que has girado, tú puedes girar nuevamente. Porque ahí es donde se pierde el control. ¿no? A ver. De repente tienes, eh, en el banco tienes mil soles. ¿Ok? tú ves, ah, tengo 10.000. Voy a girar 5. Pero no te has dado cuenta que has girado por 15. Ya te sobregiraste, ya volaste la cuenta. Entonces, no es, no se debe girar en, en razón a lo que tienes en el banco, sino a lo que has girado. ¿Ok? Esa es la forma de llegar una cuenta. Entonces, ¿hay que tener cuidado? Sí, ¿no? Eso implica mucho, mucho detalle. Bien, eh, el aula virtual tiene en la sesión 12 el trabajo de hoy. El trabajo práctico, son seis casos entre cheques, pagarés y letras, donde ustedes van a tener que resolverlo y eh, redactar las letras, los pagarés o los formatos de cheques. bien. Eh, los grupos son los de siempre. Vamos a abrir la sesión para que se creen. Eh, creo que últimamente quedaron eh, nueve grupos, ¿no? ¿Señorita Monroy? ¿Mirka? Ocho, doctor. ¿Y aquí Monroy, ocho, ocho, doctor. ocho. Ocho, Entonces, dejo abiertas las ocho sesiones para que eh, trabaje. Profesor, ¿el trabajo cuándo se le ha presentado? ¿Hoy día mismo? Si es posible, hoy día. Vamos cómo avanzamos. Listo, entonces, ya están las salas. Doctor, a mí me puedes derivar a la sala. A ver, ¿en qué sala están ustedes? Una o dos. Sala 1, ok. Ambrosio, Ábalos, Bardales. Bravo. Ambro. Buenas noches, doctor Ambrosio. Ah, ¿cómo está, Ambrosio? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Disculpe. aquí Papua, Flor, Flavia. Perfecto. Gracias. Gracias. Me ingreso a mi sala. Bravo. Campos. Carhuamaca. Capa. Colla. Cermeño. Chirinos. Presente doctor, buenas noches. ¿Cómo está Rosa? ¿Qué tal? Carmen Choque, Alberto Cruz, Del Valle, Díaz, Dorado, Zafanero, <tose> Faustino, Romero. Hijar, Guamaní, Juan. Romero presente, profesor. Perdón. Romero, Romero presente. Romero. Ok. Voy, voy, voy, voy. Del Valle, Durán, Dorado. Estofanero, Faustino, Híjar, Guamaní, Huanca, Guari, Juárez, López, López. Presento, doctor. ¿Mayor ¿son? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Lozano, Luján. Presente, Luján. Cintosa, ¿Cómo está Martín? Mendoza, Mendoza, Mendoza. Nancy Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Nancy, ¿cómo está? Pese. No, sí me dijo presente hace rato. No, es a ver, a ver, profesor, disculpe. Doctor, doctor Ramos Campos tampoco llamó. Sí, llamé, me, pero me dijo presente. A ver, Ramos Campos. Ah, no, Ramos Campos, sí, estaba desde hace rato. Ya, gracias. ¿Cómo Bueno, Calderón Ramos Mica. ¿sí? ¿Perdón? Bonilla habrá llamado de nuevo, profesor. ¿no? Sí, sí lo vi entrar, no se lo preocupe. Ya está puesto. Calderón Ramos Mica también, sí, doctor, ¿sí? disculpe. Sí, sí está, señor Calderón, no se lo preocupe. Falta Yujra. Villano, Vázquez, Ticona, Ticona, Tenorio, Siqueiros, Silva, Sarmiento, Salas, Rosas, Rosales, Rojas, Rodríguez, Rodríguez, Reyes. Letras. El primero se para la la no la Letras de cambio. ya, yeah. yeah, a ver, uh, voy a abrir el Word ya yeah, para trabajar. Aquí, Mi Manuelito, yo tengo un cheque, te recuerdo. ¿Qué <ríe> La cheque que tenía? Que tenía años. Llena, es llena, llena. llena. Puedo, Hay que llenar allí entonces. ¿Está vacío, no, amigo? En blanco, bebé. Ok. Cerré la cuenta y ya me quedé con la chiquera. Hecha. Sí. Mm. Que hay que tener en cuenta de los puntos, dijo el, el lugar. Uh -huh. A ver. No. A ver, doctor, la primera es un pagaré y el 50% se paga con pagaré y el resto. El 50% se paga con tres letras, a 30, de ¿No? Y de 90, Listo. Y diferente elaborar el, el pagaré y las letras de campo. Ya, yeah. tres de cada montos, tres direcciones, están las empresas, todo está para apuntar nomás y llenar. Ya, yeah, muy bien. Ya. Estoy cansada. Estoy cansada. Me muero de sueño, no sé. Estoy cansada. El segundo es una señora, ¿no? Aurora Sánchez Dique, realizó la compra de una lavadora con el importe de 1.200 soles en la empresa Representaciones Electra, pagando la mitad con un pagaré a 20 días vista el día 19 de noviembre y el resto mediante cuatro letras aceptadas y tiradas a 60, 30, 90 y 120 días. Ahora, esta señora desea que se presente desea que se presente el cobro en su domicilio. Mm. Y la empresa Representaciones Electra entregó la letra al banco BCP para gestionar su cobro. Guillermo, acá esta señora pide que, que se le presente el cobro a su... ¿Presentar el cobre en su domicilio? No entiendo. Ya. O sea, él quiere en su domicilio. O sea, si bien es cierto, que okay, tomar la foto. Ya. El, el domicilio es Daniela sánchez sanchez piura Ya. su domicilio. Ya, la presentación, ya, su domicilio, es daniela Sánchez cerro piura Ya. Y ahí dice netas, y ahí quiere que sea el cobro, su visito, el pequeño OSP, ya, pero. Ahí, por niñez. Ya, este pago, este pago, debe ser en una agencia cercana a su casa, lo más cercana posible, si es que hay agencia. A eso se refiere, porque ya, si es cierto, le leer que la letra al banco OSP para hacer su cobro, ¿no es cierto? Pero esa, esa entrega, pues, debe, debe, debe ser pues, en la agencia más cercana a la, de la señora, para que ella pueda acercarse a pagar, pero no a su casa cobrable. ¿no? O sea, el corre de su servicio, lo más cercano, pero creo que su casa vaya ¿no? la cobrable. La empresa Electra entregó la letra al banco para gestionar su cobro, que después de que le... Ahí se está un poco enredado, ¿ah? ¿eh? La mía, la mía. Doña Sánchez Luque regresó a la del importe de la empresa de representación de número y domicilio Y el pagaré a, a 20 días de vista el día 19 de noviembre de 2013. Y el resto es a 90 días, 120 días luego un pagaré, ya, y pagaré que desea que se presente al cobro, ya, a ver, mira escúchame, ¿eh? desea que se presente al cobro en su domicilio, es en cuanto al pagaré, amiga, ¿me entiendes? Dice, ¿y el resto? ¿Ya, ahí ya compró la lavadora? ¿Ya? claro pues, la mira, el, el laboral, pagaré... 520? En efectivo, ¿no es cierto? Acá dice, acá dice, efectuales es en efectivo. Pagando la mitad de esta de este total en pagarés de 20 días vista, el 19 de noviembre. ¿De el resto, o sea, la otra mitad en cuatro letras aceptadas y giradas en ¿De parte. En la web la pag -pagar la pagaré las... Le, en el pagaré, le, le, le, debe de decir, en la parte de atrás, no, no lo entendí muy bien el profesor, pero debe de constar cada fecha que paga no, pero, la... Persona. No, no, recibo, no, dijo recibo. No, no, no, dijo, no. Recibo, pero no. Sí, no dijo que si fuera mejor estuviera en el pagaré, pero si no recibo. o no. oh, sacarle fotocopia al pagaré, ya ¿Eh? me acordé. Sí, sacarle fotocopia al pagaré diciendo de que se ha ido abonando la cantidad de dinero y no, resta vale. tanto. ¿Se acuerdan lo que dijo? Sí, sí, sí, pero escúcheme, pues. Acá, el pagaré es a, a, es a, a 20 días de vista. ¿Ya? Y hay tres letras, a, tres letras, tres letras, 30, 60, 9, 120 días. Ya, cuatro. perdón, cuatro. Sí, 100, ah, sí. El pagaré es uno solo, no hay más pagaré. Y eso son letras, ¿ya? El, el pagaré y las Ajá. letras que mi Aurora desea que se, le, que se le presente al coro en su domicilio de la dirección Juan Carlos de la Piura. Ay. La empresa de representación. El banco Para debe, ser, la, debe cobrar en su domicilio. Es lo que se entiende. Uh -huh. Pero es sí. cuatro, cuatro letras más un pagaré. O sea, que el pagaré es único. Se pagado más. Se si hace el pagaré por un monto. Se gira, no hay que poner nada atrás. Puede ser pagaré por el 50%, si no me equivoco, ¿no? Por la mitad, ¿no? Sí, no, ya. la mitad, Entonces, pagando ya. la mitad del si padre. Son 1, 2, si son 1.200, pagarás el padre y cuatro letras de 150 soles. Listo, ahí está. Se acabó. Se acabó, claro. El padre tiene más, más monería que hacer. Y uh -huh. está, ya está el de arriba también es, el de arriba solamente es para parecido. llenar. Sí, para uh -huh. llenar, ¿no? Y la letra y igual el pagaré, ¿no? Ya, ¿quién está Entonces, apuntando? Ya, ya. Este, ¿Qué tiene el pagar, tiene, ¿Tiene modelo pagaré. ¿Qué, ¿Qué tiene el modelo de pagaré? No, yo no tengo ni un modelo, no tengo ni impresora, no. A ver, déjame. ve a enviándolo otro, voy a ver en internet, voy a ver internet. Pero vamos siguiendo, mientras que alguien este... Ya, Ya pues, tiene un cheque? ¿El cheque quiere hacer? A ver. Manuel, Manuel va a poner el cheque, dice. Sí, que tengo uh -huh. un cheque. Ajá, y faltaría el pagaré. Yo no tengo impresora ya. en mi máquina ni para escanear nada. La, no, la empresa ¿verdad? de repeticiones en en me lado, en la calle, tal, tal, tal, tal. Ta. Realizó una venta este, por el importe 300. de 300 soles. Ya. Petición a doña calle, López de... Gómez. El día 15 el librado, de marzo. Ya, el, 15 de marzo ¿eh? el, librado, el librado expresó el librado su voluntad de, de pagar la letra en su propio domicilio ah, a 60 fecha. La letra fue que fue avala, avalada por doña Lourdes Ortega fue, con, fue descontada por la empresa Representaciones El Milagro en el Banco BCP Confeccionar la letra de cambio. También es para llenar. Fue descontada por la empresa Representaciones El pagaré puede ser de cualquier banco, ¿no? Sí, mi amor, sí. acá hay... El... En la tercera hay que considerar una letra. ¿Ya? Y la, una letra. la venta. Pero es. No importa, 300. A ver, un ratito, mira, nos ordenamos. Escucho mucha bulla, mucho yeah, el boroto, yeah. mucho lío. Ya, primero. No, es que escucho muchas voces. Yeah. A ver, pero jaligo. ¿no? Sí, ya, no. ya, a ver, chicos, ya. Para el primero tenemos que girar un pagaré, ¿correcto? Ya. Peche. A ver, peche. Hay que hacer el más fácil, Va, ahorita, no, de, es, 50, El, 50, el ¿no? más fácil, ya que ya el que peche tiene el cheque, hay que hacer el, el primero el cuarto. El cuarto es solamente girar un cheque. Así el es. es. Carlos de Amor, abogado Ruta de de tanto donde me en la calle, giré un cheque al portador. Al portador, ya. Al portador. Al portador. Quiere decir se pasa solamente a la persona. A cualquiera. Cheque. No, al, al, al, a cualquiera. Al claro, claro, a ya. cualquiera que le esté destinado. Al portador. ¿sí? Ya, al portador. Ya, eh, ya. Eh, para el pago del alquiler de su departamento por, da, da, da, da, por el importe de 1.500 soles. Ya loco, este cheque lo vas haciendo. Perfecto. la fecha es el 15 de marzo del 2014. Sí, 15 de marzo del de 2014. De de 2014. Sí. Sí, el importe es 1.500 soles. Sí. Sí. Listo. 15 de marzo. de 2014, el importe es 1.500 dólares. Bueno. Peche, ¿tienes? Peche, ¿tienes sí. impresora? Si ¿sí? Ay, sácale, bueno. sácale, sácale copia, cuñado, acá, sí, acá yo... Tiene toda una chequera, Tiene toda una chequera. Está bien, ¿eh? Esta ahora... chequera está en dólares, ¿ahora qué hago? Ni importa, puedo decirle soles. Ya, ah, tú le sin eso, 100 yeah. sí, soles, sí, sí. Échale el equipaje pero pone sol. ¡Quítale una raya el sol, ¿sí? ah, ah, ya, so el sol ya, ¿cierto? A ver, ya la la la quita es el doctor el doctor Peche Mor, abogado. Así. Carlos. Por, por... <risa> A ah, su madre, quiero un cheque al nombre por el pago de mantenimiento de un automóvil. No. Ya listo, un claro. no. Eso también es sencillo. Solamente es difícil, hay que ya. girarlo también. Nah, ya. A ver, esto se es lo. Madelito, vas esto, a sacarle fotocopia va para nah, varios cheques. Esto eh, va. va a ser girado al nombre de la empresa. Cuando esa la empresa, ¿cómo se llama el cheque? Cuando es a la empresa, el cheque es ¿Cómo se llama? a la orden de pago. Bien. Es una, el cheque es una orden de pago. Quien les obligado a pagar el cheque. A ver. Acá lo tengo, acá lo tengo. ¿Dónde está mi? La juventud que fue todo Agárrense De la mano No va a chequear todavía. ¿Y ya has avanzado tu trabajo De investigación? De, de así estoy haciendo. Si quieres con el tema, te dije, pero no me dejó la pitada, se no sé, con el vecino. Oye, estoy más cargada ah, ahora. Mira, el día sábado le hizo todo el trabajo a, a, a todos paz. Yo no pude entrar, salió, sea, ese, yo no pude entrar, yo te, juro que se me te, cruzó te todo. Yo a hizo, me hizo todo, todo, todo, todo. Mira, es verdad, el día sábado, mira, el día viernes en el, ni siquiera pude dar el examen de derecho de Estado porque mi hijo tuvo un accidente. Le cayó una puerta de metal encima del cuerpo y le, y le agarró espalda y pierna. Yo le, ah, me, yo le dije gracias, al profesor lo de que Estado eso. El día, el, día, el día sábado yo lo estaba cuidando y le escribí a, ¿cómo se llama? a, a Jacqueline y le conté. Y Jacqueline me dijo, de, de verdad, si, no te preocupes, Mónica, me dijo. Yo le dije, gracias, Jacqueline. Le digo, hoy por ti, mañana por mí. De verdad, Jacqueline, me sacó el sombrero. Muchas gracias. De verdad, a todos también, muchas gracias. A veces podemos, pero a veces las circunstancias no nos dejan. Así es, así es, Mónica. Que el profesor amable, ¿ah? ¿Para qué? Bien amable. Muy oh, simple. Sí. Eh, no estaba loco. <ríe> sí, no no, no. no, no, no, Ahora está en 55 cabales, está tranquilo. No, estaba en la comisaría poniendo una denuncia. ¿Cómo? Adivina qué me pasó hoy día. Me robaron, sí. me abrieron la puerta, me sacaron los paquetes. ¿Qué? Y vino una señora me dijo, ¿Sí? señor, su carro le han abierto. Y entonces yo le digo, mi esposo, estacionate más abajo, más abajo. Y no quería, ya fue, ya fue, me dijo. En eso me estacioné como cinco cuadras más abajo y vino un camión. Y me devolvió los paquetes, señor. Nosotros ya lo hemos pagado Un <risa> camión, un camión no con dos creo. patas. sí. <risas> qué suerte. Amiga, yo no sabía que había hombres tan valientes, ¿verdad? De Ripley, de Ripley. Amiga, ah. Mira, no, es que verdad. Yo sé que es ¿verdad? después les cuento. Ay, qué lindo. Mira, qué, qué, qué lindo. Ahí todavía queda gente. Qué valiente. valiente okay. Sí. Sí. sí. Padre, ¿cómo vamos a ya. ya, ya, ya. Ver, cheque, Oiga, ¿Cómo no está esa clase claro, cheque, de talleres? Y dile otro, porque ya, no, no hay para ya, todos, solamente algunos nada más. Ya, sí, tengo una bonita. Tengo cuatro pagarés. Cuatro pagarés. Eh? El primero ya, es eh, 150. El primero pagaré y eh, tres letras de 350 cada uno. Sí, sí. Ya, dije, yo tengo unas una letras ahí debo voy a dar copia ahorita ya, ¿Ya? dígame qué tengo que poner en el pagaré ya ya el pagaré hay que buscarlo que tiene en internet. Pues. Yo voy a ya hacer tengo hacer. el pagaré tienes el pagaré a ya aquí. falta llenar y no puedes compartir esa pantalla o cómo para poder llenarlo todos al pagaré Claro. A ver. claro que hay que hacerlo todos para ir aprendiendo todo al mismo tiempo. Ya, ya, señor, esperen, yo voy a compartir un poquito, pues. No, señor, dejo. Por más, con el que se me está presentando. ¿Sí? Ay, no, yo no pude entrar el sábado. Quería entrar, pero se me presentó una complicación. Tuve que ir a la comisaría a poner una denuncia. No, no. Ah. Ah, ya. Wow. Jackie, entonces, ¿cómo fue la presentación? ¿Quién estuvo? ¿En qué? Van con la la Miguel ¿Qué dice? Él estuvo también el sábado, pues también también le ha hecho el trabajo. Eh, él le absorbió preguntas. A quien le hizo el trabajo fue a ella y a Nina. A Díaz también le hizo a la señora. Ay, qué cólera, cómo no estaba allí. ¿Quién va a llenar el pagaré? Acá he encontrado algo bien chévere. Dice, partes de un pagaré, ¿cómo se llena? Es importante el poner el importe a pagar, la fecha de vencimiento, el nombre del beneficiario, el lugar de pago, el porcentaje de interés, la palabra pagaré, la firma, la barra de truncabilidad y el código cuenta cliente y código. Ya están viendo los Iván, que será es? en la pantalla del pagaré, ¿Está bien? Sí, sí, sí, está bien. Lugar de emisión. Déjame el primer caso. ¿Dónde está Guillermo? Que venga Guillermo para armarlo con Guillermo. ¿Un lugar de misión? Supermercado. Yo. Piura. Es Piura, pero es Calle Libertad 458. Piura. Emite, emite la factura número tanto por importe de 2200. Al cabo de comisión que viene. En cuál pagará la mitad mediante pagaré. Ah, ese es el pagaré, no es el 4. Doctor Carlos, el número 4, el no ejercicio 4. El doctor Carlos Elías More, abogado y domicilio de la calle Lima. Gira un cheque. Ya. El girador es el doctor Carlos Elías More. Ya. Hola. Hola. Estamos en. ¿Qué estamos haciendo primero? La letra de cambio, maldita sea. Orion. Supermercado Orion. Supermercado uh Orión. -huh. ¿Cuál caso está en el supermercado? Como está? está el paga adelante, entonces. ¿Ponemos el uno, pues. en número? ¿Ponemos algo? ¿001? Mm, todavía no, vamos a llenar el primero el resto. Ya. ¿Qué cosa hay que poner? ¿Lugar de emisión? Ya. Sí. Ahí. Supermercado Orión, SAC, cuando me en Piura, emite la factura 103.63 con fecha 12 de marzo por el importe. Una factura. Ah, este es el 2.100 es el importe de la factura. A, al doctor Carlos Elías More, abogado, también domicilio en Piura, el cual pagará sí, la mitad. Ya, ya, ya, ya te ya, pagaré. Ya, ya. ya mil, la mitad es 1.050. Ah, la primera. 1.050. Ya, ya, y eh. después dice, la, el primer monto es 1.050. ¿Así o con soles más? No. Soles, mi amor, soles. No, no, no, no. Mil, acá coma. Mil, uh cincuenta. -huh. Ahí debe tener un sitio, mil, coma, coma, Ya no le pongo soles porque acá arriba dice soles. O sí tengo que ponerle soles. No, ya no. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ahí hay un espacio donde dice la fecha del vencimiento. Fecha de vencimiento del pagaré, vencimiento 25 de marzo. Este es el Ve, vence el 25 de marzo. Ahí hay otro dato. Fecha de emisión. Vencimiento. Pero Pagará no? la mitad mediante pagaré de vencimiento 25 de marzo de 2014. ¿Hay algún espacio dice? de. 12 de, fecha de marzo. De marzo. Emisión. 12, 25 de marzo. No, 25. A ah, la emisión. 12 de marzo. Vale. ¿Dónde dice el 12 de marzo? Emisión, No, esa es la factura. Eh, no, la factura, la factura dice es 12 de marzo, Nancy, la factura. Pero el cheque. Sí, pero el y pagaré. En la factura y de ahí sale el pagaré. La misma fecha, entonces. Claro, porque no hay otra fecha, ¿eh? La misma fecha. Es solamente la fecha, fecha de nacimiento. Ya, entonces la misma fecha. ¿Qué fecha? Ajá. 12. 12 de marzo, 2014. Me tienen que decir porque yo estoy sin, no estoy viendo nada. Yo, yo estoy viendo, 12 de marzo de 2014. Eh, ya, ya está el importe a pagar, ya está la fecha de vencimiento. Ah, la fecha de vencimiento tiene que poner. Por algún lugar, no veo muy bien, porque estoy en mi teléfono. Fecha de vencimiento. Ya, la fecha de vencimiento, acá dice 25 del 13 14. 25 de marzo de 2014. ¿De, mi, ¿de qué? 25 del 3 de 14 del 2014. 14. dice 14. Sí, pero no. Pues 25 03 14. De 2014 será, ¿no? Sí, pues 2014. ¿Dónde se pone la fecha de vencimiento? Ya. A ver. ¿Es de fecha de emisión? Lugar de emisión. Si no es dirección, es piura. ¿Qué sí. dirección? Piura. Piura, no me repongo. Si no alcanza para la dirección, solo piura. Piura. piura. Ya. Número. Amén, amén. Inventamos un número, pues. Ya, una pregunta. ¿El año de fecha de emisión es el día que se hace la factura? El mismo día de la fecha de la factura. Acá también, en la de guardar el entrecambio, ya. Fecha de giro es la misma fecha 12 de 3 de 2012. ¿Esto hay que llenar por este poder? ¿Nos obligamos a poner el elemento? La cantidad es... Ya. 150. Escuchen, chicos. Acá dice que, disculpen un ratito, por favor, dice el lugar de pago, se escribirá el lugar donde se abonará el importe, pero también se puede hacer de otra forma. Puedes poner en específico y escri, eh, escribiendo la dirección exacta en la que se deberá efectuar el pago. Me imagino que según el pagaré y el espacio que haya, se pondrá la fecha porque acá no alcanza más que piura. Si sí es una forma ponerle solo piura, por si acaso.